¿Cuántas horas diarias pierdes en la facturación de las ventas de tu e-commerce? Con Bill My Sales podrás conectar tu tienda electrónica a tu facturador favorito. Envía los datos de la venta a tu facturador automáticamente. De manera rápida y fácil. ¿Cómo funciona? Un cliente realiza una compra en tu tienda. Bill My Sales recibe los datos, los procesa y los envía a tu facturador. Finalmente, el cliente recibirá el documento por correo. Olvídate de realizar de manera manual la facturación. Bill y Sales la hace por ti.